bueno bienvenidos a un nuevo tutorial en este vamos a hacer un sistema de partículas de pelo para blender eh, vamos a modelar algo muy sencillo de acuerdo vale una vez la escena eliminada vamos a añadir una esfera vamos a poner una subdivisión de un nivel y 6 de smooth ahora nos vamos a venir al, a la vista lateral y vamos a añadir otra esfera en rayos x para poder ver a través de nuestro modelo y vamos a escalarla. Eh, vamos a moverla en y y nos la vamos a traer al frente Ahora vamos a añadirle un mirror y en modo edición seleccionamos toda la geometría y con la tecla G nos movemos. Podéis modelar lo que queráis, ¿vale? Yo estoy modelando esto que es sencillo y así terminamos antes. Eh, ahora voy a rotar en X90 para que se nos vean los ojos de frente. Vamos a ir posicionando. Esto ya consiste en posicionar, ¿vale? Lo que podemos hacer es escalar en Y para que sean más planitos los ojos. Vamos posicionando, ¿vale? Consiste esto en posicionar. Nos vamos cambiando de vista, Y. Podemos ahora desactivar el rayo X para saber por dónde van nuestros ojos todo esto en modo edición porque si rotamos en modo objeto no vamos a tener el mismo resultado vamos a ir moviéndonos y posicionando Vale, algo así puede estar bien. Cuando estemos contentos con nuestra selección, pues si queréis podéis darle ese Smooth. Y luego incluso pues, podríamos seleccionar con las caras seleccionadas, ¿vale? Con el número 3 del teclado seleccionamos caras y podríamos coger con la selección de la C. Podríamos marcar las pupilas y lo podríamos extruir hacia adentro. Una extrusión en Y podría funcionar. Y luego seleccionamos estas caras del centro y esto va a funcionar de pupilas extruyendo hacia afuera en Y. Vale, ahora con la tecla 2 seleccionamos esto, esto, esto y esto y vamos a hacer un bebel pequeñito con control B, si queréis que haga clip para que no, se, para que no os vaya más allá de donde pueda, si sí, pincháis la C y ya está. Añadís un corte más si queréis o dos, yo creo que esto ya está. Y yo a estos dos modelos seleccionando la tecla A les voy a aplicar la escala, ¿vale? Control A, escala. Para hacer unas manos voy a seleccionar un path, para ello vamos a curvas. Path, lo movemos en X y ahora vamos a añadir otra curva, pero circular, ¿vale? Arriba del todo, círculo. Y nos lo traemos por aquí. Y ahora a este Path le vamos a dar el grosor de este círculo. Para ello venimos a seleccionamos el Path, vamos a Geometría dentro de Path y vamos a seleccionar Bevel, Object y con el gotero seleccionamos nuestro círculo. Vale, perfecto. Ahora para ajustar el tamaño podemos escalar el círculo. Esto lo podemos escalar en X desde el modo edición, lo posicionamos, esto va a ser un brazo, vamos a darle vamos a ponerlo aquí por ejemplo. Vale, y para que se nos cierre la geometría hay que darle a Fill Caps, dentro de geometría, vale dentro de la curva, el logo de la curva, en Bevel Object, eh, Fill Caps y ya se nos cierra. Y ahora podemos escalar con Alt S. Vale, aquí para, para escalar los vértices de las curvas es un poco diferente al modo objeto. Alt-S. Vale, entonces le das la escala que quieras. Yo creo que le voy a hacer un Mirror. Antes de ello lo voy a duplicar porque las voy a utilizar también para las piernas. Mirror y el target es el objeto de aquí. Ahora ya podemos modificar en modo de edición nuestras manos. Podemos seleccionar vértice a vértice e ir moviendo o podemos utilizar la edición proporcional. ¿vale? La edición proporcional es este circulito. Le damos a la G, entonces el vértice, los vértices de abajo tienen influencia. ¿Veis? Como que se mueve distinto. Vale, entonces pues vamos seleccionando toda nuestra geometría y vamos a colocar una pose pues, que nos guste. Mismo proceso con las piernas, añadimos un mirror, el mirror ponemos el target del cuerpo. Y ya lo tenemos listo. Vale, cuando tengamos nuestro mm, personaje, nuestro objeto modelado, vamos a ir a Shading. Yo voy a utilizar Cycles, ¿vale? Así que voy a ir a Render, Cycles cambio CPU por GPU y voy a cambiar los samples máximos como siempre hago, 300 por y 300 y vamos a darle un poquito de textura a esto. Va a ser una textura muy simple, tampoco queremos complicarnos la vida. Para que se nos vea el personaje vamos a añadirle un poquito de color al fondo. Tenemos que venir a World, en World en color, seleccionamos el color y como ahora mismo está todo oscuro, pues no se ve nada, pero si le subimos un poquito la luminosidad, pues aparece luz en nuestro mundo. Muy bien, seleccionamos el cuerpo y yo voy a ir a Shading, ¿vale? Bueno, a Materiales. Vamos a Materiales y añadimos un nuevo material, como siempre. Y yo voy a añadirle un negro porque esta es la pelusilla del, de los estudios Ghibli. Al brazo le voy a dar el mismo material. A la pierna le voy a dar el mismo material y al ojo le voy a dar un blanco y en modo edición pues voy a seleccionar la pupila que son todas estas caras y cuando tengamos las caras seleccionadas que queremos pues volvemos al shading y yo a estos vértices les voy a asignar un nuevo material así que pincho el más, la tecla más y le voy a dar un nuevo material que también va a ser negro para que se asigne, aplicar, asign, ya tiene pupilas. Vale, al material negro creo que le vamos a añadir un poquito más de brillo. Esto se hace con el roughness, se baja el roughness y ya parece más plasticoso. Como veis, brilla. Y al blanco, creo que también. Le voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar el material blanco y le voy a poner más, menos roughness para que brille. Porque sí, porque me apetece que brille. Cuando tengamos el rollo ya listo, seleccionamos el cuerpo, que es lo que nos interesa, para, para generar el pelo, ¿vale? Así que vamos a ir a Particle Systems, que está aquí, justo debajo de modificadores, y añadimos uno nuevo. Cambiamos a Ger y ya está. <ríe> no, hombre, es broma. Vamos a modificar estos valores un poquito para que tengan una consistencia más parecida a lo que queremos buscar. Vale, ahora mismo, eh, si nos fijamos aquí, tenemos una serie de, de valores. Aquí ahora mismo nos está diciendo que el pelo mide 4 metros, pero 4 metros yo creo que es demasiado. Vamos a ver con 0.3... 0.3 quizá es demasiado poco bueno... sí, 0.3, 0.4... algo así puede ir bien vais ajustando hasta que os quede a gusto Vale, y el número, este número pues está diciendo el, total, el número total de partículas. Esto pues ahora mismo tiene mil partículas, a mí me interesa que tenga bastantes más, así que pues incremento hasta que esté a gusto. Esto tiene un problema, si aquí ponemos muchos números, o sea, si ponemos muy alto el valor, es posible que algunos ordenadores peten, así que vamos a bajarlo un poquito a 5000. Si bajamos podemos ver aquí que existe esta opción llamada children, y si le damos a interpolado ojo cuidado Ahora igual nos hemos pasado igual hemos puesto 5000 habría que poner alguno menos a ver. vale de esta forma pues bueno pues ahorramos un poquito de recursos del pc y conseguimos prácticamente el mismo resultado pero esto lo podemos volver más loco incluso si aquí lo, esto lo aumentamos por ejemplo display, amount, display amount vamos a cambiarlo a 30 se nos vuelve loquísimo y en el render amount vamos a ponerle lo mismo 30 30 y como veis, esto es una locura de masa de, de pelos. <risa> Parece que tengo una obsesión con los pelos, pero bueno, con tanto pelo ahora mismo es imposible verle los ojos, así que tenemos que hacer algo. Bueno, estos valores que hemos modificado, ¿vale? El display inta mount y tal, esto cada uno que los ponga como le vaya bien en el ordenador. Evidentemente no todo el mundo le va, igual, le va a ir igual de bien. Esto se puede modificar, por ejemplo, el display para que te vaya más ligero el PC. Si cambias el display te va más ligero. Luego el render, pues el render lo hará con el con el amount que le hayas puesto. Pero bueno, eh, si te funciona que se vea igual que lo vas a ver mejor, porque así cuando lances el render sabes más o menos pues ya lo que vas a tener. Vale, dentro de children podemos cambiar también algunas cosas. Podemos eh, utilizar esto, el, el parting este no sé lo que es, pero el clumping. Veis, si le damos a uno en total, lo que hace es que nos afila los pelos, vale, como si tuviese gomina o como si el pelo pastoso. Se puede randomizar un poco para que tenga distintos aspectos y así pues tengamos mejor resultado. Vale, aquí también podemos modificar esto del roughness que, bueno, que pff, hay de todo. O sea, aquí por ejemplo lo podríamos randomizar. Peina, aquí ya parece bello púbico. <risa> Vamos a cambiarle el valor un poquito para, para ver pues cuál es el resultado que queremos. Vale, con 0,4, 0,4. Sí, 0,4 puede irme bien luego aquí, pues yo qué sé, el tamaño también se puede randomizar, no sé hay un montón de cosas, o sea, el tema es ir tocando o sea, aquí, aquí lo que te hace es que el tamaño del pelo no sea exactamente el mismo, ¿vale? Eh, lo que hace es que deja unos más largos y otros más cortos, ajustalo a tu gusto, ir jugando con los valores hasta que eh, tengáis un resultado que os guste este modelo como en realidad es muy sencillo, tampoco requerimos demasiado ajuste, ¿no? porque de hecho yo creo que con la primera opción ya íbamos bastante bien, lo que nos falta ahora es que se nos vea los ojos, ¿no? esto no tiene sentido sin se ven los ojos vale entonces para eso pues lo primero que tenemos que hacer es ocultar tanto pelo porque con tanto pelo no vemos nada y para ello hay que subir otra vez de nuevo arriba del todo el sistema de partículas y vamos a apagar la tele y volvemos a ver nuestros ojos Echamos donde pone object mode object mode vamos a Wave paint y se nos pinta de color azul ahora lo que tenemos que hacer es pintar la zona de los ojos vale pintamos por aquí para darle la influencia, es decir, aquí lo que estamos haciendo es seleccionar los vértices por donde queremos que los pelos tengan influencia, es decir, que ahora mismo solamente le van a salir pelos por los ojos, pero tranquilos porque luego vamos a invertir la selección para que eh, sea al contrario, para que salga pelo por todos los lados menos por donde hemos pintado, ¿de acuerdo? Y si hubiéramos activado aquí la X, todo lo que pintamos en un lado se nos pinta en el otro que habría sido bastante más inteligente por mi parte porque ahora lo que estoy haciendo es trabajar por dos todos estos trucos pues bueno son cosas que, que cada uno va teniendo en cuenta pues a medida que, que, que va practicando con el programa se me olvidan estas cosas cuando son modelos más grandes y son simétricos sí que es bastante de utilidad muy bien pues para ver el resultado podemos venir otra vez de nuevo al object mode volvemos a encender la tele parece que aparentemente no ha pasado nada porque tenemos que venir abajo del todo hasta ver text group y en densidad vamos a seleccionar el grupo que acabamos de hacer ok ha pasado exactamente lo que os he advertido que iban a salirle solo por los ojos volvemos al weight paint y aquí en weights simplemente pinchamos en invert y ya estamos listos vamos otra vez a object mode vale para ser más precisos con el weight paint una cosa que podemos hacer es venir a los modificadores y aplicar el subdivision surface que habíamos puesto eh, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar con una malla vamos a apagar para que lo veáis vale si nos venimos a edit mode ahora lo que estamos pintando es sobre estos vértices y estos vértices como veis tienen mucho espacio unos con otros, entonces este vértice seguramente tenga influencia y por eso crecen pelos dentro del ojo, o este que hay aquí detrás. Así que para ello, pues si aplicamos nuestro modificador Subdivision Surface, en Object Mode, aplicamos. Una vez hemos aplicado el Subdivision Surface, como veis, ahora hay muchísimos más vértices por donde trabajar. Así que es mucho más sencillo. Para ello, venimos de nuevo otra vez al weight Paint y podemos eh, volver a invertir, voy a volverlos a invertir y vamos a activar ahora sí, la X y vamos a ser un poquito más precisos, es decir, por donde haya rojo es por donde más influencia va a haber eh, pero como luego lo vamos a invertir es por donde menos influencia va a haber así que nos cercioramos bien de que no vaya a salir nada por el ojo misma operación, Wait Invert y ahora volvemos a Object Mode Venimos de nuevo al Particle Systems, encendemos la tele y apañado. Perfecto. Ya no nos sale. Bueno, sí, nos sale alguno, pero bueno, tampoco es muy dramático. Tampoco es muy dramático. Como veis, ahí la randomización seguramente esté afectando. ¿Vale? Esta randomización que le hemos metido aquí abajo en el random seguramente esté afectando. Si lo ponemos en cero veis si lo ponemos en cero eh, esa eh, nos respeta mejor el patrón pero bueno yo creo que la, randomi la randomización es interesante para darle un poquito más de, de locura al asunto lo teníamos en 0.4 vamos a ponerlo en 0.3 vale algo así está bien tampoco hay que volverse locos no o sea también podríamos venir con más detalle y de hecho lo vamos a hacer vamos a venir a vamos a volver a pagar sabe le podemos venir con más detalle volver o sea esto lo bueno que tiene Blender es esto no la, la facilidad que tenemos para intercambiar de en la manera del trabajo entonces si yo ahora por ejemplo trazo aquí una línea pues la influencia cambia no entonces aquí le podemos dar la orden de que por aquí vuelva a salir pelo y ser más precisos entonces volvemos al modo objeto volvemos a encender la tele ¿Veis? Y si ahora ya, pues por aquí dentro, pues salen, salen más pelos, como decía. Podemos seleccionar el random como queramos, 0.2 quizá. Y bueno, ya, ya lo tenemos. Una cosa que tiene interesante el sistema de pelos de Blender es que lo podemos peinar y lo podemos recortar a nuestro gusto. Para peinar, pues venimos a Particle Edit y aquí como veis pues tenemos el peine, con el peine pues le podemos dar unas formas, le podríamos incluso hacer una cresta quizá ¿no? A ver, vamos a hacer una cresta. Bueno veis pues se pueden hacer estas cosas que están, están cachondas ¿no? O sea, puedes conseguir hacer cosas graciosas. También podéis recortarle el pelo, aquí pues podéis peinarle, le podéis hacerle smooth, volverlos a poner tiesos, todos para arriba. Bueno, con esto se supone que se añaden más partículas, crecen más pelos cuando paso el pincel. Podemos también alterar la longitud del pelo veis le damos aquí para que crezca que esto también es interesante en este modelo sí que puede ser interesante para que haya pelos más largos que otros para randomizar es otra manera de randomizar esto que es para pelmazar un poco para darle un poquito de separación entre entre pelos y podemos cortar ¡Pum! vale vamos a ver en object mode que hemos hecho veis que van cambiando las, las longitudes y tal ¿no? entonces podéis ir switchando entre el particle paint por ejemplo vamos a pegarle un corte aquí pum, así recto, y vamos a ver a Object Mode, pum, nos ha hecho el corte, no sé, son, son cositas que, que le podéis ir haciendo, ¿vale? Y bueno, ya está, simplemente podéis duplicarlos todos, hacerles, peinarlos a vuestro gusto y tal, y luego pues se hace el render y ya está, y apañado. Así que bueno, si queréis también aprender a hacer la iluminación o los renders, eh, lo que podéis hacer es eh, mirad los vídeos que, que tengo subidos y ya está, ¿vale? Esta misma pelusilla la he diseñado para imprimir en 3D y si os interesa pues aprender a hacerla, tengo un vídeo también explicando cómo añadir pelos a los modelos en Blender para poderlos imprimir en 3D. Os dejo el vídeo para que podáis ir a verlo. Y eso es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.